La calitreina, el danazol, que es un andrógeno que incrementa la producción del inhibidor, y el, el fiacín, que es un antagonista del receptor de bradicinina. Todos estos, ustedes dirían que el carbitor y el fiasil pues, son biotecnología, biología molecular, pero el que más se vende y el que mejor funciona de todos es el plasma fresco. El mejor de todos. ¿Qué es el silice? Es un inhibidor del segundo purificado de plasma. Y purificar eso de plasma que no tiene chiste, es una simpleza, realmente es una simpleza purificar una proteína de plasma. El carbidón, que es un inhibidor de carnitreína, ¿eh? se utilizaba y se utiliza para prevenir la pérdida de sangre en cirugía cardiotorásica, porque inhibe el factor XA. ¿no? Y es un virilogal por de 60 aminoácidos. Y nadie se había un poquito la posibilidad de usarlo en otra cosa que no fuera cirugía cardiovascular. Y yo oh my god, resulta que sí funciona El danazol es un andrógeno sintético débil que se utiliza para endometriosis. Y de repente, a alguien se le ocurrió decir a ver, si tiene es estrógeno dependiente tipo 3 del ¿qué pasa si se lo damos? Pues, ¡Oh, milagro! Ya no te lo damos, ¿no? Y es algo que está en el mercado. Si aquí hay ginecostetas, no me digan que no lo han usado porque no les escribieron, ¿no? Y el tirasil es un antagonista... De receptor beta 2 de brabicin, y es un polipétido sintético de 10 aminoácidos. 10 aminoácidos, es una cosita así chiquitita, que les juro que es increíblemente simple de sintetizar. Les juro que es muy simple de sintetizar. Yo ¿no? en eso de que no es negocio, que pues nos peleamos, ¿no? Porque el dice que lo produce una empresa que se llama Shire, que es una empresa este, inglesa o irlandesa, no me acuerdo, que se dedica a producir medicamentos huérfanos. Se llama. tiene ventas anuales por 400 millones de dólares, nada más el ¿no? El carmitón que es producido por esta otra empresa vende 68 millones de dólares es datos del 2014 ¿eh? no están en el danazol el en Estados Unidos nada más vende 16 millones de dólares en el resto del mundo multiplica por 10, así va a la, la mano estamos hablando de 160, 200 millones de dólares ¿no? y el quidacín que también lo produce la primera empresa Shire tiene ventas calculadas de 350 millones de dólares. Entonces eso de que no es negocio, pues cuestiona enfoques, todos los cuestiona enfoques. ¿no? Ahora ustedes me dicen, ¿qué hizo Shire para que sea o no sea negocio? Pues que logró la aprobación del equivalente a su cofre-pris para no tener que hacer estudios tan sofisticados para poder registrar el uso del medicamento en aquelema hereditario. Único y exclusivamente, nada más para eso. Eso es lo que hizo. Y resulta que es un negocio, negocio. Ahora, ¿en dónde están México. ¿no? Algunas empresas mexicanas están ahorita este, metidos en biotecnología, pero enfocadas esencialmente en sistemas de diagnóstico. ¿no? Y hay unas poquitas empresas que se dedican a esta cosa de las enfermedades raras. Pero la gran mayoría de las empresas tradicionales grandotas tienen... Unos departamentos que se dedican a ver si algunos de los medicamentos o fármacos que ya tienen se pueden utilizar para el tratamiento de enfermedades raras. Que, sí, que Nosotros como división de investigación les damos muchísima asesoría a muchas industrias farmacéuticas porque tenemos una unidad de farmacología clínica donde les pues, ayudamos a evaluar equivalencias, y disponibilidades de medicamentos y a veces vemos el exvicio y esta lo podrías utilizar también para, y entonces a veces hasta nos hacen caso. ¿no? a pesar de que hablamos en inglés. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cosas simples, vida real simplón. ¿no? Los bifosfonatos que se usan para la osteoporosis, en niñas perdón, señores, con, que tienen estas se fracturan a cada rato, este, son? ¿Estás conmigo? Si utilizan osteogénesis interfacta, y le tarda la pérdida de hueso. Así de simple, ¿eh? Y no tiene nada que ver que si la colágena tipo 3 Que es la que causa el problema Porque es un mal doblamiento de la, de la molécula de colágeno Son tres cadenas que se tienen que entrelazar Y no se entrelazan como debe de ser Pero eso funciona Los monoclonales contra el activador del ligando de NFK beta Que están desarrollados para reducir la resorción ósea Aumentan la densidad ósea Y también se utilizan en los perfecta y les que no es ninguna molécula del siglo XXIX, es un bíblico monoclonal que no tiene mayor ciencia. Hacer monoclonales es bastante simplón. Hay m cantidad de empresas en el mundo que ustedes les dicen, hazme monoclonal contratar se puede sacar y tal moleculita, tal lo que quieran y se los hacen, se los pone cada vez más baratos, porque no tienen chistes hacer monoclonales. En México hay cualquier cantidad de laboratorios en el país, en los centros de investigación que hacen monoclonales. Y entonces, fíjense cómo un monoclonal estaba desarrollado para X, tiene una posibilidad alternativa. Los anticuerpos contra el transómico microfactor beta-1, secretado por estos gastos, aumentan la resolución mediada por los estrofes, ¿por qué? Porque ahí son locos, ¿no? Por supuesto que como ya lo había mencionado, claro que le quieren entrar a la, a, a la genómica y entonces estamos en el rollo, bueno, está en el rollo este de silenciar y este... ¿qué? silenciar y reemplazar genes con células mesenquimales, nada más que hay que ser muy cuidadosos, porque hay mucha gente, como es tener células mesenquimales es bastante simple, hay mucha gente que dice, ah pues saca las mesenquimales y se las pones y solito se va a regenerar el hueso o solito se va a producir una neurona normal y dice, no, espérame tantito. ¿no? La aplicación de células, stem cells en general, no, este, no bien, obviamente no están bien diferenciadas, pero dependiendo del contexto, se puede desarrollar en un tumor o, o a lo mejor sí. O sea, hay que ser muy cuidadosos en cómo se utilizan, pero de que eventualmente tienen un potencial terapéutico altísimo, sin discusión alguna, sin discusión alguna. ¿no? Y, y el último grito para los osteogenesis imperfecta es vir y mongar por esta E2. Tómate por esta si tienes osteogenesis imperfecta y vas a a inducir la absorción ósea, o y entonces y lo usan los ortodoncistas desde hace no sé cuántos años, en la cantidad de ellos lo utilizan los ortodoncistas para problemas de dientes. ¿no? Y los ginecoustetas también utilizan la prostaglandina 2 desde hace un chorral de tiempo pa para otros dos que tienen que ver con sangrados y otros. ¿no? Luego, este péptido, otra posibilidad, es, este, es un péptido que se diseñó para esteroderma y para fibrosis pulmonar y también es un inhibidor del TGP-Beta, desarrollado por esa empresa española, que está enfocada para hacer esa cosa. Pero aquí lo interesante es que esa empresa española salió de un laboratorio, un laboratorio de investigación que estaba ahí y un día dijo, oye, tengo este producto que a lo mejor puede ser útil. Llegó el equivalente español al Conacyt, y dijo, a ver de qué se trata esto, y dijo, esto es interesante, le metieron X cantidad de lana y la misma gente del laboratorio echó en la represa y ya venden esa cosa. ¿Y dónde está lo interesante? Que mientras nosotros como países en desarrollo incluyo México, ¿eh? no empecemos a entender que la ciencia también nos puede generar ingresos y es un negocio, porque... Todas las empresas transnacionales hacen investigación para vendernos cosas, nosotros también podemos hacer lo mismo, ojalá, y este mito de que no hace ciencia y la vende en, los, en nuestros países latinoamericanos se está prostituyendo, ojalá pudiéramos romper con eso, porque podríamos generar muchísimas alternativas terapéuticas para enfermedades raras y cualquier otra. Uno de nuestros países pioneros en América Latina, en, visto desde este lado, que les digo, de invertir para vender, es Cuba. Cuba ya dejó de producir tanta azúcar, que es de lo que vivía y ahora venden biotecnología, ¿no? porque se quitaron de tantos goles de cofetrices y a por el estilo, y empezaron a hacer cosas pensando en enfermedades de la vida real y en sus necesidades de ellos, y nosotros podríamos hacer lo mismo. Si se autorizara, se pudiera, se gestara un uso, o, o que es un porcentaje del tiempo de los investigadores, de nuestras unidades de investigación, de la universidad, quieren ustedes de este país, para enfrentar problemas como estos, no sé si les platico el HIIT, que sería todo esto, ¿no? Esta otra, una proteína recombinante, que es una proinsulina humana, es eh, para los pacientes que tienen problemas de, de, de visión diabéticos, ¿no? Es una proinsulina que se pone como gotitas en los ojos, ¿no? También desarrollada por una empresa a partir de un laboratorio en España, este, el desarrollo fue de 5 millones de euros, y el capital ahorita de la empresa de esa, que siguen siendo los mismos compañeros españoles, es de 1.032 millones de euros. Y tiene nueve años que empezó la empresa. ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo de Betis es un procono, obviamente no es una enfermedad rara, es un característico, ¿no? Pero el enfoque que le dieron es pues, como si fuera una enfermedad rara y entonces encontraron algo muy simple como terapeuta. ¿sí? Y este, y miren, tiene que ver con la Universidad de Henares, con la Torre de Barcelona. Este, el conocimiento de ellos y la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una maravilla de los años. Entonces, miren, ¿qué aprendizaje nos deja todo esto? Uno, que antes de empezar a pensar en desarrollos tenemos que evaluar devidamente la incidencia real de la enfermedad y los potenciales mercados que tiene. Pensando como empresa. Ese es el número. Dos, que hay que asesorarnos de expertos. De alguna manera como que Google nos ha venido de expertos científicos, no médicos, ahí yo no me meto y qué tal, qué, ¿no? pero a veces cuando, cuando uno va con un científico básico y dice, este cuate nada más se dedica a estudiar el ADN de la mitocondria qué flojera no le entiendo ni más, y ya perdió todo el mundo. ¿no? Y entonces, una parte de las necesidades que tenemos para poder enfrentar todos estos retos que implican las enfermedades raras, es empezar a buscar traductores del lenguaje, alguien que pueda traducir el lenguaje del ADN de la mitocondria, eso es pues, un marco, lo que ustedes quieran, al médico para que diga, oye, pues esto puede ser útil, no te tienes que saber el ciclo de Krebs ni te tienes que saber cuántos ATP te produce una, una molécula de glucosa, ¿no? no, no, tienes que saber eso, simplemente estar abierto a escuchar las opciones de, de tu asesor, tu experto, ¿no? Luego, antes de pensar en desarrollos tecnológicos, vemos qué posibilidades hay de encontrar la solución en las cosas que ya tenemos, los medicamentos que ya hay, que ya existen, se utilizan para otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más estudiamos la fisiopatología de las enfermedades, va a ser increíblemente más fácil poder detectar alternativas terapéuticas con moléculas que ya existen. Luego, que una vez que aguantemos todo el material, pues entonces sí, le echamos la mano a la a ver qué podemos hacer, ¿no? eso es bastante obvio. ¿no? Y que nos tenemos que vincular con las universidades, porque los, los científicos les garantizan, yo siempre he dicho que en la Facultad de Medicina no hay laboratorio que no tenga algo patentable. Lo que pasa pues, es que no somos empresarios, no sabemos vender, entonces no nos vinculamos. La universidad no se vincula con la industria. Cuando uno va a la industria, casi siempre la industria te dice ¡Ah, doctor, qué padre que tiene no sé qué cosa! ¿Pero qué tiene para el cáncer? ¿no? Porque como si fuera la única enfermedad no del mundo del cáncer, Pero uno también tiene cosas para el cáncer. Pero hay muchas otras opciones que se pueden generar. Si sí, nos aprendemos a vincular todos con todos, ¿no? Al final del día, en este siglo global, donde... Tú puedes ver en el Facebook que hizo tu exnovia de hace cinco años. Este, pues también hay que empezar a vincularse en otro tipo de redes más científicas. Fíjense que yo utilicé dos pacientes que tenían quién sabe qué cosa. Le eché agua de esta, de querétaro y se curó, ¿no? Quizá y, pues, bueno, y, este, y eso es todo. Ustedes van a ver pasado del tiempo. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar a la doctora Carmen Alaez, quien es jefa del laboratorio de medicina traducional en el IMEGEN, es, es ni dos y una gran maestra. Ella nos va a dar el diagnóstico molecular de enfermedades raras por secuenciación masiva. Muchas gracias, Carmen, por aceptar. Quisiera pararme del otro lado. Bueno, eh, un gusto estar aquí con ustedes. El, les voy a contar un poquito a los que no son de acá y que no conocen el IMEGEN, el IMEGEN es un instituto de investigación público perteneciente a la Secretaría de Salud y eh, financiado por fondos federales, obviamente y por proyectos de investigación que los investigadores aplican en las instituciones financiadoras eh, el Instituto de Medicina Genómica creó hace aproximadamente un año en septiembre un nuevo, una nueva área que se llama Laboratorio de Medicina Traducional del cual tengo el gusto de dirigir y la, el objetivo de, de este laboratorio fue justamente aterrizar el conocimiento científico a la práctica clínica implementar diagnósticos que hacen falta en el país para dar servicio a las instituciones el instituto tiene mucha tecnología implementada somos muy afortunados, tenemos toda la tecnología que está en este momento a la cabeza en la investigación científica y creo que es justo que retribuamos, eh, eh, retribuir un poco de esto a la sociedad en algo que tenga que ver con la clínica que es una necesidad de nuestras instituciones esta diapositiva la voy a pasar rápido porque seguramente ya a esta hora han visto esto 30 veces pero me quiero enfocar en que las enfermedades que llamamos raras o de baja prevalencia o como a quien le guste el 80% de estas enfermedades tiene una etiología genética y ahí es donde nos enfocamos una parte de nuestro trabajo ha sido implementar el diagnóstico desde el punto de vista del laboratorio estas enfermedades no han sido muy atractivas en cuanto a lo que económicamente esto relitúa, no solamente para el desarrollo de los medicamentos sino del lado del diagnóstico ¿por qué? porque antes había que montar la tecnología para estudiar un cierto gen y quizás tenías un paciente de estos cada tres años y entonces los laboratorios tenían poco interés por desarrollar diagnóstico para estas enfermedades. Hoy en día la tecnología afortunadamente se ha revolucionado y en cinco años lo que antes hacíamos gen por gen ahora lo podemos hacer simultáneamente en muchas regiones del genoma. Y esta tecnología se llama secuenciación de nueva generación, es decir que podemos con una sola receta de cocina estudiar muchos genes al mismo tiempo y esto es muy importante para las enfermedades raras porque entonces podemos agrupar muchos genes que tienen que ver con muchas enfermedades raras en un solo proceso de diagnóstico o incluso secuenciar el genoma completo o el exoma completo de un individuo. El costo de esto ha caído tremendamente en los últimos años y eso ha permitido aumentar la accesibilidad a este tipo de tecnología para el diagnóstico clínico. Esto estuvo mucho tiempo reservado a laboratorios de investigación y a ciertos grupos más selectos. Hoy en día en el mundo esto está llegando ya, a la clínica, llegando en muchos hospitales a que tienen esta tecnología implementada. Nosotros no tenemos atención directa a pacientes, pero sí tenemos la posibilidad de interactuar con cualquiera de los hospitales del sector público y privado, precisamente porque no tenemos uno, no es como el ISTE que tiene sus pacientes o el IMSS que tiene sus pacientes. Nosotros podemos interactuar con cualquiera que necesite este diagnóstico y eso es lo que hemos empezado a hacer. Lo que yo les quiero presentar hoy son algunos casos con los que empezamos a implementar la tecnología. Tuvimos la fortuna de que algunos eh, clínicos nos apoyaron con pacientes y estuvieron dispuestos a estar trabajando con nosotros. La secuencia, eh, secuenciar el DNA, como seguramente muchos de ustedes conocen, pues es determinar el orden exacto de las bases que tiene el DNA en una cierta región del genoma. Y en este caso, por ejemplo, odios. Oh el individuo 1 eh, tiene dos diferencias en su genoma con el individuo 2 que son estas dos letras azules y estas diferencias pueden tener consecuencias o no para la salud de ese individuo no todas las diferencias que tenemos tienen consecuencias en enfermedad a esas diferencias nos hacen tener ojos de diferentes colores, diferentes estaturas, diferente color de piel, otras muchas diferencias. Pero algunas de las diferencias en las secuencias de ADN se relacionan con enfermedades que podemos desarrollar. Esta nueva tecnología que se llama secuenciación de nueva generación, y que si lo ven en inglés, todo el mundo dice NGS de Next Generation Sequencing, permite secuenciar múltiples regiones del DNA simultáneamente en un experimento único. Así que no importa si uno quiere diagnosticar gochers, si uno quiere diagnosticar eh, una anemia, si uno quiere diagnosticar cualquier enfermedad, todos esos pacientes pueden ser corridos en un experimento único, el mismo día, al mismo tiempo. Y eh, esto obviamente disminuye los costos para un laboratorio. La revolución de esta tecnología sobre el estudio de las enfermedades raras ha sido tan importante que se ha incrementado la posibilidad de hacer diagnóstico molecular tempranamente. Una de las cosas que comentaba el señor David es la odisea diagnóstica. O sea, fui a muchos lugares, no solo en México, sino fuera de México, antes de saber qué tenía mis hijos. Este tipo de tecnología permite, en el caso de las enfermedades que son debido a un cambio en el ADN, hacer este diagnóstico tempranamente. Eso tiene un impacto psicológico positivo. Si hay algo que hacer con ese paciente, si hay un tratamiento, se puede iniciar inmediatamente. Si no lo hay, también sabes qué tiene y cuáles son las opciones que tienes. Y no estás recorriendo con un niño el medio país o incluso otros países buscando cómo diagnosticar. Ha sido tan importante que del año 2007 al 2014, de acuerdo a la base de datos de OMI, que es una base de enfermedades mendelianas, se ha duplicado el número de enfermedades para las cuales hoy conocemos cuál es la causa en el gen que está provocando esta enfermedad. En el año 2007 había 1851 enfermedades autosómicas, es decir, que se heredan en los cromosomas que no son los cromosomas sexuales ni en el DNA mitocondrial, y hoy en 2014, en julio, el año pasado, teníamos 3.852. Es decir, en 7 años duplicamos el número de enfermedades con las cuales ahora sabemos qué es lo que está pasando en el gen dañado. ¿Cómo podemos hacer esto hoy en día? Nosotros, se ha cambiado un poco el paradigma, cómo funcionaban los laboratorios de diagnóstico. Los laboratorios estaban acostumbrados a que un médico... Atiende un paciente, hace una apreciación clínica, una impresión diagnóstica, manda una...